¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos en un nuevo vídeo de... Bueno, es un vídeo bastante curioso la verdad Pero es bastante fuerte Así que si eres sensible no se va a ver nada Lógicamente porque lo voy a tapar yo Pero si eres sensible mmm, No vea este vídeo Pero bueno Sabéis que me podéis seguir por mis redes sociales Que la tenéis abajo en la descripción Y tengo un nuevo Instagram, Instagram Así que vayan a seguirme que lo tenéis abajo en la descripción corre corre Y bueno Comencemos con el vídeo, ahora sí que sí, y vamos a comenzar. Ahí están viendo YouTube, con algunas partes censuradas, por algunos vídeos que son bastante fuertes, la verdad. Las miniaturas son bastante fuertes. Lo que sí que está censurada es tu cara, crack A ver si miramos antes la cámara Antes de, de empezar a grabar Venga, un saludo, crack Nos vemos Bueno, pues vamos a empezar aquí con un vídeo Que, bueno, veréis la pantalla ahora mismo censurada Pero vamos a empezar con... Jaja, ja, tengo depresión por la tusa Pero si le ponen la canción le Bueno, pues vamos a ver un vídeo, a ver ¿qué, qué, qué sale, qué sale, vamos, a ver. Sí, pues bien, no chaval. es un vídeo de Minecraft ni nada parecido, pero Andal. es una cosa que no tendrías que hacer en tu vida. En YouTube, igual en Google, hay unas páginas web, más en Google, que se les podría... Empieza las... ...donde se ve el cerebro, pero ahora voy a hacer una cosa y perdí, ¿no? Un huerto especial Noche ruñado impacta pero si vas por el medio ya eh, Dios oh, pues sí. eh, este contenido la verdad Perdón, es que no me voy no me gusta como a la mayoría de gente y seguramente vais a ver mucha gente subiéndolo así que no Lol. Uf. Este vídeo no lo he puesto porque es que es muy, bastante fuerte O sea que tenéis mi reacción de, de, de mi cara básicamente Y bueno, y eso, un saludo Bueno, pues tenemos aquí un vídeo de esto Es que la verdad que... La ma... Probablemente lo veréis censurado porque es que... Es muy fuerte No... Oh, oh Wow Uh, oh, le vamos a quitar por hoy porque es que No, no me lo puedo creer No Dios no, no, no, no, no, quítalo, quítalo ya Bro ¿Qué coño, tío? O sea, a ver Lo que se ve en el vídeo es como Una persona, eh, los dedos de los pies con muchos gusanos, pero oh, Bro No, bro, no puede ser tío. Uf, Qué... Coño, acabo de ver, en plan, no sé, tío. No lo sé, pero es que es increíble yo Dios, Dios. Uf. Hey, hey. Bueno, pues aquí hay otro vídeo, la verdad que es la miniatura y todo desagradable, en plan Es que, sinceramente, no sé qué esto subido de YouTube que tenga lo de la restricción de edad, pero es que no sé la verdad que hace subido YouTube y estas cosas, es que, no sé si, si podéis no lo busquéis, pero es que, vamos a ver este vídeo, a ver de qué va. Hay una canilla cortada. No fuerte. No, muy fuerte. Bueno, ya está, ya podemos parar de ver este vídeo, tío. Porque es que. No, tío, es que es que Es, muy... es que mira, tío. Es que es muy fuerte, tío talón cortado, en plan... El talón... Hostia, vaya hostia, blanco, El talón cortado, en plan... Pff, es que... Ahí vemos una persona... Bueno, no lo veis, pero es que yo se sí lo estoy viendo, tío. Como sacándole el cerebro, tío. What the fuck, bro. Bueno, pues chavales, yo paso de ver más vídeos, en plan... Es que... Paso, paso, paso, porque es que me dan mucho asco. Pero bueno, la verdad que es que... Bueno, ha estado entretenido el vídeo, la verdad. Pero... No sé, no sé, yo es capaz de buscar más cosas de esas, tío. Y bueno, hasta aquí el pedazo de vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, como siempre, like, suscribiros y hasta la próxima. Adiós.